Hola buenas, gracias por estar aquí. Hoy hablamos de Loom, una aplicación para grabar y compartir vídeo de modo simple y rápido, sin complicaciones. Grabar tu pantalla en vídeo deja de ser una misión imposible. Loom tiene una versión gratuita con todo lo que necesitas para comenzar, sin que eches de menos la versión de pago. Es una aplicación ideal para grabar tutoriales, presentaciones o charlas dirigidas a un grupo de trabajo. Obviamente, está funcionando muy bien en el entorno educativo. Entramos en materia. Lo primero es descargar la extensión de la aplicación para el navegador Chrome. No te esfuerces en buscar un complemento para Firefox o Safari porque simplemente no existe. Yo soy bastante googleana, pero aún así espero que solucionen este problema ya pronto. Loom también permite usar una versión de escritorio, tanto para PC como Mac, aunque en realidad hace exactamente lo mismo que la extensión. En todos los casos, el destino final de tus videos es tu espacio de trabajo en loom.com, que es donde se guardan los vídeos que grabas. Loom tiene una aplicación para iPhone pero de momento no hay nada disponible para Android. Una vez descargada la extensión, nos logramos mediante nuestra cuenta de Google y desde este instante, ya estamos preparados para grabar lo que suceda en nuestro escritorio, añadiendo nuestra imagen, el audio con nuestra voz o el sonido del sistema. Tenemos tres opciones de grabación. Video con pantalla más webcam, fórmula típica para personalizar la presentación o el tutorial y que nos vean mientras explicamos el contenido. La segunda opción es grabar solo la pantalla, sin webcam, pero con la opción de mantener el micrófono activado y añadir una imagen con nuestro perfil. Por último, tenemos la opción de grabar vídeo solo con la webcam, sin mostrar la pantalla del escritorio. Esto sería similar a un formato videoconferencia, pero sin interacción directa con el espectador, que sí podrá compartir sus comentarios a posteriori, al recibir nuestro enlace con el vídeo. Comenzamos por este último modo de grabación, solo webcam. Aunque en el modo preliminar estamos viendo nuestra imagen en miniatura, hay que tener en cuenta que el vídeo reproduce el encuadre completo, no solo nuestro perfil. Aquí puedes ver este ejemplo. El vídeo procesa la imagen completa captada por la cámara. Finalmente, el vídeo sube a nuestro espacio de trabajo predefinido en la web, En este espacio podemos editar el vídeo, cambiar el título, configurar ajustes, permitir comentarios, hacerlo descargable. Si algo no nos gusta, podemos eliminar alguna secuencia. En estos ajustes también decidimos si mantenemos el vídeo con acceso privado, si añadimos una imagen de portada, entre otros asuntos. Y también desde aquí tenemos la opción de compartir el vídeo con quien queramos, enviando el enlace que nos proporciona la aplicación. El segundo modo de grabación es el que utiliza solo el contenido de la pantalla, pero sin webcam. Aún así, permite añadir una fotografía que recuerde nuestra presencia y añadir el audio del micrófono si queremos nuestra voz en la locución. Las opciones configurables incluyen la posibilidad de añadir un botón de llamada a la acción. También podemos cambiar la imagen de portada del vídeo, simplemente preparando un archivo con las medidas que nos indica aquí. Por último, el formato más utilizado, es el que combina los dos anteriores, grabamos vídeos registrando el contenido del escritorio y nuestra imagen captada por la webcam, mostrada en una miniatura circular posicionable. El resultado llega al espacio de trabajo y aquí podemos editar los ajustes como vimos anteriormente. Aquí podemos añadir carpetas para clasificar y organizar los vídeos que grabamos. Conclusión, LOM es una aplicación más que correcta, que ofrece excelentes prestaciones para grabar y compartir vídeos. Podemos grabar los contenidos de nuestra pantalla, con la ventaja de combinar esas imágenes con la webcam, simultaneando las dos opciones. Antes de terminar, quería pedirte un favor, suscríbete al canal. Si te suscribes ahora mismo nos ayudas a crecer y nos permites producir más y mejores vídeos, que es justo lo que queremos hacer. Si además, le das al me gusta, pues ya sería el colmo de la felicidad. Mil gracias y nos vemos muy pronto.